En él viven unas sirenas que matan de amor marineros que siempre lanzan te quieros que te llegan a la suena. Lo miro hasta el horizonte, hasta donde se deja ver. Allí parece que termina ese mal. Tan fascinante, fascinante y legendario, con historias que nunca se acaban, descubridor de nuevas aventuras, acompañado por el sol y la luna, en el vivir unas sirenas que matan de amor marineros que siempre lanzan te quiero que te llegan a las venas a veces el mar parece una flor que se levanta en olas grandes que espantan que te inundan la garganta Cementerio de marinos que luchan con tempestades El mar no conoce edades, se traga a todos aunque nadie. En él vive una sirena que matan de amor marinero Que siempre lanzan te quiero, que te llegan a la suena, yeah. Mm, yeah, yeah. Lo miro hasta el horizonte, hasta donde se deja ver, Allí parece que termina, ese mar tan fascinante. Allí parece que termina, ese mar tan fascinante. En él viven unas sirenas, que matan de amor marineros, que siempre lanzan te quiero, que te llegan a las venas, que te llegan a las venas.